Amigos estilócratas Como ustedes saben Ahora estamos compartiendo recetas Para que no se desanimen en, esa, en esta cuarentena Y sientan que están comiendo En los mejores restaurantes Y además pues practicando la cocina Nunca está por demás saber algo de esto Aquí les vamos a compartir Una entrada o ensalada deliciosa La descubrimos En uno de nuestros restaurantes favoritos A ver qué les parece Son corazones de alcachofa con manzana Primero Quítale el corazón a la manzana, pártela en porciones de tu gusto, mézclalo con corazones de alcachofa en un centro de plato, añade sal y pimienta, limón y queso lo que aporta, y no sabes qué platillo tan delicioso. Díganos por favor si quieren que le sigamos compartiendo recetas fáciles como esta y ricas como esta todos los días. Hasta la próxima, estilo. Muchas gracias.